flores. Bueno, pues ya estamos en vivo y de todo color. Así es, así es. ¿Qué tal, mis amados? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy tenemos un tema por demás precioso. Eh, así es. Quizás muy de actualidad. Mm, pues sí. Muy de actualidad porque desde los tiempos bíblicos ha existido el temor en el ser humano Así es, el temor, el miedo Y pues el tema de hoy Es precisamente al respecto eh, Sobre el miedo El temor Y A veces Se agudiza demasiado en algunas personas uh -huh. Y bueno pues eh, damos eh, Vamos a tratar de Dar una muy buena explicación Al, al respecto Esperamos que nos acompañen Y que usted para esperamos compartir sí. también eh, este video porque no sabemos nunca a quién le podemos hacer un favor. Sí, no, no, no, nunca sabemos, no, no sabemos Entonces, vamos a, a estar con esto y esperamos en Dios que usted ya pueda estar ahí disponible. Bueno, ya ahí me marca que tenemos ya unas visitas. Eh, gracias sí, por es. estar con nosotros, gracias por estar entrando y Díganos Bien. también si el tema le parece interesante, hablar de, del temor. Así que entonces ahí en el, en, en el espacio de abajo y se puede poner pues, uh, algún comentario, en fin. Claro. y eh, Bueno, damos inicio. Eh, yo saqué alguna, alguna información eh, que tenemos por aquí. Ya de, de antemano, este, voy a pedirle a mi esposa que nos ayude a leer eh, algunas cositas que se escribieron, o que escribimos, ¿verdad? Y que alguien más las escribió. Así es. Este, y no solamente vamos a compartir contigo, mi amada, mi amado, este tema de el miedo. Así es. Pues les saludamos en este, en este tiempo, en este momento dándole las gracias a todas las personitas que en este momento están, están viéndonos, están con nosotros, están en sintonía. Eh, gracias por su tiempo y por su atención y gracias también a todas las personas que más adelante puedan estar compartiendo estos videos, porque como decías ahorita, no sabemos a, qué, a quién podamos serle de, de bendición, de, a, a de ayuda, así es de que, eh, gracias y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos con sus amigos de siempre, Elida y, y Rafael, Rafael Cabazos. Cabazos. Así es. Y bueno, pues, eh, compartan simplemente eh, el video. Creo que es algo bien importante, importante. El, el hacerlo, el compartir. Eh, de, esto nos ayuda a, a que más personas puedan estar en... Pues con nosotros sí, eh, Y no, no con nosotros en lo personal No, no, no Sino con el mensaje Con el tema, sí, el, el mensaje con, con el mensaje que, que, que eso es bien, bien, bien importante eh, Ustedes, pues eh, Pongan la disposición Y deje que Dios Obre En la vida de cualquier ser humano Sí, amén eh, eh, Vamos a, entonces A entrar en detalle eh, porque pues, eh, que, es. que, que, queremos creer ¿verdad? que es, es importante. Sí, cómo no. Eh, a veces sí entran, eh, y, y voy a, a comentarlo de esta manera. Ajá. Sí entran, pero entran a la parte donde pusimos el anuncio. Y ahí se me quedan. Ahí nomás ponen que, que les gusta. Uh -huh. eh, y, Pero se pasan. Y <risa> ya no, no no pasan nada más que eso. Uh -huh. Sí. Entonces eh, ahorita que estamos en vivo pues déjenos un comentario. ¿Verdad? Este, porque sí es muy, muy, muy, muy importante. Entonces este eh, Así es. Déjame hacer algo aquí eh, para que no haya una distracción con esto. Eh, vamos a ver. Sí, no pues. Vamos a ver aquí. Vamos a mover a, a la papelera el, el anuncio. Ok. Eh, para que ya, ya no quede ahí el, el anuncio. Para que no entren y nada más me ponen que les gusta. Mm y no, no ven el video. Así es. Así es, pues le damos gracias al Señor primeramente por la vida, por la salud que nos da, por su protección. Mm. Le damos gracias por todas sus bendiciones y gracias, Padre, por eh, darnos este tiempo para compartir este tema, pidiendo, pidiéndote que nos des la sabiduría, nos des el entendimiento y el discernimiento, nos des la palabra, porque nosotros no lo, no lo sabemos todo y a veces no lo podemos explicar, pero Así es. Eh, danos, Padre, ese, ese entendimiento y ese discernimiento en el amén. nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y eh, bueno, saludamos a, a Teresa Palacios. Este Así es. ha sido una fiel. Dios te bendiga, ya, Tere. Ya de, de tiempo. Eh, también Tali eh, nos pasó visitando. Qué linda Tali, este, Dios te bendiga. Y eh, pues bueno, este vamos a entrar, a entrar ya más, más en, en el detalle. Mientras que ven ahí las flores y la, las, la, eh, las colmenas que andan por ahí, Así es. Eh, alimentándose para los panales, para, para, sí, crear, para eh, seguir adelante. Eh, sí. esos, esos panales donde fabrican la miel. Que, fabrican ah, la miel. Es, es maravilloso. Así es. Vamos a entrar también esto, entonces. El tema, el tema, para que no tenga miedo. Bueno, el miedo, eh, nos dice, ¿verdad?, que el miedo es una reacción adaptativa. Eh, o sea, y, se adapta. Que se adapta, sí, que nos, nos prepara para, para actuar eh, ante una un posible peligro. Uh -huh. Entonces, cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona eh, produciendo una secuencia de efectos, ¿verdad?, uh -huh. Eh, en nuestro cuerpo, eh, en físico como fisi fisiológicos. Sí, es que cuando hay temor puede haber un sinnúmero de reacciones. Sí, sí, este puede, puedes ponerte pálido, puedes temblar, puedes... Eh, pues asustante te puedes, te puedes desmayar Hasta te puedes morir de un susto Sí, sí, Tenés por, cuidado. por no, no, los no... mismos Nervios, ¿verdad? Sí, el, te el, los traicionan y, y pueden acontecer Detalles no deseados Sí, claro, claro Entonces algunos estudios afirman que el miedo Es la emoción que más Consecuencias produce En nuestro interior En nuestro y, interior en el, ¿Por qué? Porque el miedo es algo que no, no es nuevo. No, no, no, no. Lo, lo, lo traemos desde, desde el principio. Desde el principio, desde Adán y Eva. Sí. Ahora vamos a ver el pasaje ese. Y si ya desde Adán y Eva tuvieron miedo, entonces el sí, ser pues humano, el, en su tendencia humana, los seres humanos, pueden tener eh, eh, ajá, esa situación exacto. De, de temor. Exacto, así y es. Y yo creo que todos hemos pasado por algo... Claro, circunstancias eh, difíciles eh, oh, um, sorpresivas, eh, equis, eh, o sorpresivas. Ahorita está muy de moda <ríe> dicho de esa manera este con todo lo que está pasando de, de las bombas y del terrorismo que hay y sí, las, las en, guerras en, en, en el crimen eh, callejero sí eh, en, en las ciudades aquí en Estados Unidos todos los días hay balaceras todos los días todos los días todos en los México días. Oh, ni, ni qué decir y y sí y, y pues realmente lo, lo lo hemos dicho estamos viviendo tiempos proféticos Tiempos difíciles completamente y aún todavía, son principios todavía nos falta mucho eh, exacto entonces el temor Lo hemos visto en las pantallas Cuando están pasando algunas noticias Como la gente pues, Llorando eh, Se desmayan sí, lógico, eh, o sea... En fin, tantas situaciones Tan tremendas Que eh, acontecen ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una Condición humana totalmente eh, En la que Pues sí, el ser humano Reacciona A veces de, de tantas maneras que no es raro que sí. esto acontezca en, sí, sí. en los seres humanos. Un accidente X. Entonces, eh, nos dice, ¿verdad? O sea, preguntas, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿Qué es, es el, miedo el miedo y sus, y sus consecuencias? consecuencias? Ojo con esto. ¿Qué es el miedo realmente y cuáles son sus consecuencias? consecuencias sí. Algunas. Algunas. Porque sí. no voy no, a no contar todas. Hay muchas, son, son ejemplos nada más. Entonces. Los principales efectos, efectos, ¿verdad?, subjetivos uh -huh. del miedo son una gran sensación de malestar, preocupación y un gran número de ocasiones, ¿verdad? de sensación de pérdida total de control. Uh -huh. ahí, ahí, se cuando, pierde el control. Cuando se pierde el control, ¿qué quiere decir? Porque ya te descontrolaste. Y ese descontrol... Uh, pueden pasar decenas sí, sí. y decenas, decenas de cosas en el ser humano. Así es. Así que hasta es. te puedes morir ¿eh? desde un ataque de miedo. Sí, sí, sí, uh -huh. el mismo estrés. Entonces el, el miedo como una reacción natural adaptativa o una respuesta a, a un inmediato peligro, conflicto o estrés relacionada con eventos eh, estresantes, ¿verdad?, eh, se presenta en la reacción aguda al, al estrés en los trastornos adaptativos y en los trastornos que, eh, que por el estrés postraumático, uh -huh. uh -huh. o sea, el trauma. Eh, exacto, sí, porque a veces eh, algo le pasa a alguien uh -huh. y no, pues, como dice en, <coughs> en, en el vulgar, ¿verdad? <coughs> sí. Pone el grito en el cielo. Ay, Dios mío, ay, ¿por, qué, por, mí, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, sí, qué, por, sí, qué, por sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que tener control. Sí, tenemos que tener Ahí está el secreto de, de las buenas cosas, ¿verdad? Así es. Si tenemos el control y tenemos la confianza en que Dios está con nosotros. Amén. Y que en todo momento, por eso es orando en todo, Dios en todo momento. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Uh -huh. Que Él, él nos, nos, nos, nos dé la fortaleza. Así es. Entonces, si no estamos, eh, no con el Jesús en la boca, no. de una manera inadecuada, sino más bien en oración. En oración. En oración. Sí, sí. ¿Para qué? Para que Dios nos dé esa protección, esa capa de protección que uh -huh. nos puede brindar. Amén. De confianza, de Dios. No seguridad. temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo, yo soy, soy tu Dios la... que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diez de mi justicia. Isaías ahí es 4110. entonces Y hay muchos textos que nos sí, hablan. Sí, sí. No nos, nos, nos, no, hablan bueno, nos acabamos de... la Biblia. No. Porque no, no. pueden puede sacar muchos, muchos pasajes bíblicos claro. que nos pueden ayudar. En todas circunstancias de la vida. A nuestra fortaleza, damos la paz, uh -huh. la tranquilidad. Uh -huh. Y continuamos porque ya van 13 minutos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, el trastorno del estrés postraumático es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro eh, a la vida como el, la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. En, sí, porque ¿sí? cuando esas cosas acontecen y suceden, oh, no, pues, se viene el mundo encima como se dice por ahí vulgarmente. ¿verdad? Así es. O, entonces, eh, tengo que tener o tratar de tener ese control. control. Para no descontrolarnos nosotros, amén. precisamente, ¿no? Sí, amén. Entonces, amén. si nosotros no sabemos controlar y sabemos amén. clamar a Dios en todo y momento. tenemos al Señor de nuestro lado. Podemos eh, pasar ese tramo, trago amargo, amargo que, que pudiera estar pasando sí. como persona, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero ahí es donde se acaba la religión y empieza la confianza en el Señor. Amén, amén, amén. Así es, definitivamente. Ahí la religión no te va a salir de nada, de nada, de nada, si no estás en la comunión con Dios. En la comunión con el Señor, así es, así es. Tú puedes decir, no, yo tengo la mejor religión, la que es desde Jesús. Mejor ten a Jesús. Amén, amén. Aunque no tengas la, la religión que supuestamente es así la es. mejor. Correcto. La mejor religión que tú puedas tener es tener a Jesús en tu vida, en tu tener corazón, y que Él sea quien dirija tu vida, y tus pensamientos, y tus acciones, y, Amén. Todo, y todo lo todo, demás. todo, todo, okay. Entonces, el trastorno del estrés prostomático puede ocurrir a cualquier edad y aparecer luego de, de hechos como una agresión, accidentes, lo leíamos ahorita, automovilístico violencia doméstica. Sí. Eh, eso de la violencia doméstica, uf. miren, a veces se queda uno con... No, oh, no, está eh, tremendo. Acabamos de ver unas noticias aquí nosotros en, en el área. No sé si tú las viste también allá donde tú vivas. Eh, un hijo matando a su propia madre. Sí, y de eso ha pasado ya muchas veces. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? El hijo contra como, la madre, la madre contra humanos. los hijos, los padres contra los hijos. Y, y así es precisamente lo que nos eh, habla la, la Biblia, ¿verdad? Eh, en los últimos tiempos este la maldad aumentaría y ¿Sí? hemos visto y vaya que se ha eh, como ha aumentado la maldad en el hombre. Veía un, un, una de las escenas de, de, de un, una persona pues criminal, pues no se puede decir de otra manera, uh -huh. Que agarró golpes a, a una persona, nomás porque era eh, de otra nacionalidad. Ajá. Eh, en el primer golpe la, la tumbó al suelo y luego. Y le siguió dando. Dándole golpes y golpes y golpes a izquierda y derecha. Eh, y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasan? ¿Por qué esas actitudes eh, a veces tan, tan descabelladas? Por eso tenemos que tener control. Así es. Para controlar cualquier acción incorrecta e indebida y no tener miedo para poder estar no sé, en control con Dios. Así es. Buscar a Dios sobre Así todas es. las cosas y tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Por eso, por eso es que la, la maldad ha crecido tantísimo, porque eh, falta todavía mucho, pero mucha humanidad que, que tenga a Cristo Jesús en su corazón, en sus vidas ¿Sí? porque eh, es tremendo sí, los así tiempos es. son malos y, y, y la venida del Señor está muy cerca así es eh. entonces este pues pasamos entonces este, ahí a Génesis 3 ¿verdad? donde nos habla de Adán y Eva que se esconden de Dios Ajá. se esconden de Dios y sí, y... Ahí empezó el miedo, por así decirlo, con el ser humano. Sí. Porque fue el primer ser humano que Dios creó. Que Dios creó. Uh -huh. Sí, sí. Y en el 8 nos dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Uh -huh. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Uh -huh. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. <risa> mi, mi, mi, tuve esa, miedo. Esa, ese comentario. Uh -huh. El Señor estaba paseándose, Dios estaba paseándose en, en aquel huerto. Uh -huh. o sea, por lo que se ve aquí en, el, en lo escrito, uh -huh. eh, como que... Corría un aire, uh -huh. donde el señor andaba ahí, andaba por ahí. paseándose por ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, no caminando, sino como... Sí. Como, como, eh, como las, eh, o sea, las nubes, así, pero sí, se oía la voz, sí. la, la voz de él. Eh, bueno, iba a decir como esos aparatos que hay ahora, eh, que, que traen cámara. Los drones. Como un dron. Uh -huh. se, se vio nomás el silbito de... Sí. De, del paso del Señor, Ajá. o sea, de nuestro Dios. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Le dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ah, ¿tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Pues así lo hizo. Pues sí. ¿Así lo formó así, el Señor? Así, así, así. ¿De qué se admiraba? Pues sí. Si sí, ya, ya había tenido relación con Dios, ya se conocían. Pero ahora... Le dio miedo porque andaba desnudo. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Sí, Dios le dijo. Lo que pasando aquí? Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? <risa> ¿Quién, ¿Quién, te ¿quién, ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Qué, ¿Qué cosas tan importantes que a veces podemos leer las la escritura? Lo pasamos y, desapercibido. Y lo pasamos totalmente desapercibido. Sí. ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Entonces ahí... Dios se da cuenta inmediatamente la desobediencia. Que había una desobediencia. desobediencia. Y continúa diciendo: ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Uh -huh. Y el hombre respondió: el, el hombre le respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y, yo, y comí. yo comí. Ándale. O sea, ya salió la primera excusa. <ríe> La mujer que me. La mujer que me. Viniste a establecer el código de la excusa. Uh -huh. Pues la mujer que tú me diste. Sí. Sí, pues Esta es. mujer, mira, si ella no me da nada, yo, yo estuviera aquí sin pecado. Sí. Pero sí. Tú, tú me la diste. <risa> tú me la diste. Ella tuvo a quien echarle la culpa. <risa> Ay, ahora, fíjate, ¿cómo siguen las cosas? ¿Cómo excusas? va, va trascendiendo este. Y, y dijo la mujer, ¿verdad? Eh, la serpiente. ¿Sí es eso? A ver. A... Ah, entonces dice que la... la porque me diste... Que me diste por compañera. Gente? Sí, uh -huh. la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y comí. Entonces, Jehová va Dios? Eh, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo... Pregunta. Vamos. Sí. Ahí pregunta. ¿Qué es lo que has hecho? Uh -huh. Porque yo di muy bien, bien clara la orden. De eso no comerán. Hey. Uh -huh. Así es. Entonces, um, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí está. O sea, ya, ya estaba echando la culpa ahora a la serpiente. Sí. O pues si Dios te había dicho que no comieran de esa, de, de esa fruta. Uh -huh. ¿Para qué le hiciste caso a la sirvientes? Exacto, exacto. Entonces ahí estuvo la desobediencia. Esto es nomás para darnos cuenta cómo actuamos las personas queriéndonos escudar en una salida uh -huh. falsa. Sí. Porque se cae en una situación que es, es incómoda e indebida. Sí, exacto. Sí, porque a Dios no lo podemos engañar. No, no, eh, no. A Dios no lo podemos engañar. No, no. Entonces dice que lo que se siembra es lo que se va a cegar. Entonces así empezamos a, a mentir, empezamos a dar excusas y en lugar de arreglar, lo ponemos peor. Pues sí. Y, el, y luego pues, la verdad sale a relucir. Al final de cuentas, así es. Y así continúa es. Entonces, ahí diciendo... Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste... Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Como hasta el día de todos hoy. Todos los días de tu vida. Como hasta el día de hoy. Como Así hasta es. el día de hoy. Entonces, el miedo no es algo que se estableció ahorita. No. El miedo desde Adán... Ahí surgió el primer. ¿Sí? El primer. Mi, mi, mi, eh, espíritu de temor. El espíritu de temor, sí. Sí, Entonces, así es. Por ejemplo, ahorita la, la gente que se en en, en, en. en Ucrania. ¿Cuánta gente hemos visto en, la, en las novelas. Sí, en, no, no. Ya en, ha salido mucha gente. En, en, pero en, en los reportajes que se hacen de, de por allá. Sí, sí. De Ucrania. La, la gente. A veces con unas caras tan demacradas, tan que, que no saben qué hacer. Y todo porque falta la confianza total y absoluta en, en el Dios grande, fuerte y todopoderoso. Sí, amén. Así es. Que si todo el pueblo ya hubiera orado, uh -huh, y es uh -huh. que sea nuestra responsabilidad de orar uh -huh. por ese pueblo para apoyarlos. Sí, amén. Para que la persona que está desquiciada que echándole esas bombas encima... Pues ya pare. Claro, claro que... Pero sabes que eh, el presidente Putin, si nosotros no lo detenemos a través de la oración. A través de la oración. ¿Satanás lo está usando? Sí, sí. ¿Por era... qué? Porque él se vino a, usar, a matar y a destruir. Exacto, así es. Así Pero es. nosotros podemos revertir si sí, ayudamos a ese pueblo. A que ya no eso. Si mi pueblo se humillare, dice, y buscar en mi rostro, entonces, entonces yo, yo oiré. oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Uh -huh. Pero tenemos que unirnos todos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, porque eh, el Señor nos lo está diciendo ahí en segunda de Crónica 7:14, ¿verdad? Así es. Ahora, pero el problema no está en, en, en Ucrania nada más. Lo tenemos aquí en Estados Unidos, sí. Sí. lo tenemos aquí en México. En México, lo que se está viviendo ahorita. Y en tantos ahorita. países sí, sí, ¿verdad? Sí. Donde, eh, hay, donde hay droga, hay conflicto. Así ¿Por es. qué? Porque hay mucho interés. Y los países que, que se dejan dominar por el por, interés, por los intereses permiten sí. que la droga funcione, que las armas funcionen, y luego después no saben ni cómo parar eso Pero el pueblo que sabe orar sí. No es que tenga religión, eh Vuelvo a repetirlo no, no. Y eso lo voy a seguir repitiendo no sé cuántas veces más No se trata de tener religión Sino esa relación, esa relación. personal Con nuestro Dios Para que Dios sea quien mueva Las mentes y los corazones de todas estas personas sí, amén, amén Que Él tome el control, sí, ¿Tú? amén o sea, estos países que, están en que tienen conflicto de tanta muerte somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos el conocimiento de Dios. Los que sí conocemos. Y, y de conocemos debe, de debemos tener la responsabilidad de orar por sus pueblos porque seguro Amén. que ellos no saben cómo hacerlo. Uh -huh. Y si no saben cómo hacerlo, necesitan de ayuda. Así y ahí es, es donde tú, yo y todos nosotros... Somos nosotros, podemos el pueblo de apoyar Dios. apoyar ahora cómo Así gustaría es. que muchos pastores pudieran estar escuchando esto para a, a alentar a, al pueblo a orar sí a, a, a unirse en, en oración mm. um, es necesario importante y importantísimo yo yo, yo creo que algo desde lo que estamos padeciendo como pueblo de Dios es esa pasión por las almas Sí y, y esa pasión hacia Dios Amén Para poder interceder Por el necesitado Amén, así es No estoy diciendo que los pastores no, no oren Y, y no, no promuevan la oración no, no estoy diciendo Sino cómo fortalecerla Mucho más allá De lo que está haciéndose hasta ahorita Amén, así es que, que, que sea un sentir muy, pero muy general, el de estar orando y manteniendo en nuestras oraciones es, es, como un ruego diario constante. Sí, es la, la, la llama del, del, del fervor del espíritu, eh, a, anhelando ansiosamente... Eh, eh, que, que el Señor obre, eh, pero que arda en, en nuestro en nuestro corazón uh -huh. el, el celo, es el, el, el celo del, del Señor, porque el, el Señor eh, puede hacerlo, pero él, él necesita que nosotros lo hagamos, porque Él, él nos dio esa autoridad y ese, y ese poder. Ahora, ¿por qué decimos de que hijo? los pastores sepan esto? ¿Saben por qué? Ellos mismos declaran que no están haciendo lo que tienen que hacer. Cuando ponen en Facebook lo que no deben de poner, que sí están haciendo? Sí, pues sí. No sé si se entendió, no es no un trabalenguas. <risa> no, no, no. Cuando nosotros publicamos algo, es lo que estamos haciendo. Sí, así es. No, hay quienes, este, oye, pues, qué, qué rico comen, hombre, que varón los platones que, que, que se sirven, que... Se los despachan, pero bien bonito. O que andan las, a, a, en las carnes asadas, o que andan haciendo esto, que andan haciendo el otro, que andan haciendo aquí, que andan haciendo Pero no están hablando de que el pueblo está orando, que lo están enseñando a orar y que están ministrando la palabra de Dios. Sí. Y más ahorita que es tan así urgente es, que las cosas es. cambien. Claro, claro. Pero si los mismos es pastores no cambio. participan de ello, pues es muy pues difícil. La gente este, normal, natural, pues no, no siente. No no puede, no puede. Y, y quizás esto sea muy reflexivo y muy, muy fuerte para, para algunos siervos del Señor. Pero que no se enojen conmigo. No, no, no. no, no, no el, o con nosotros. El Señor nos insta a, a hacer eso. Eh, eh, exacto. Entonces... ¿Cómo podemos dejar que brille el sol sobre nuestra vida? Pues cuando nosotros estamos haciendo lo que sí debemos de hacer. Claro, claro, así Entonces, es. Entonces Tengamos cuidado de lo que estamos poniendo siempre en, en, en pantalla, en Facebook, o en Twitter, vea. o en alguna otra página eh, social, porque estamos demostrando lo que realmente estamos haciendo. Exacto, exacto. O bien, no, no anunciamos lo que debiéramos de anunciar. De anunciar, también. También el el que calla, otorga. Pues sí. Sí, así es que... No importa que, que lo presentes en, en pantalla, que lo, lo, lo veas, lo veamos en, en, en fotos. Sí. Cuando la gente está metida en oración, orando a Dios, clamando de Jiménez claro, al Señor, claro. pidiendo por los necesitados. Así es. Pero, pero que se vea. Amén. Que se vea. Amén, así es. Eh, hay un pequeño periódico que eh, recibimos de vez uh -huh. en vez. No, no sale todos los días ni, ni cada mes. Eh, lo sale periódicamente. Uh -huh. eh, eh, se llama el... El, sí, el, heraldo. el heraldo. El heraldo. de su venida. El heraldo de su venida. Así es. Este, ya tenemos años nosotros recibiéndolo. Eh, pero hablan fuerte los hermanos. Hablan fuerte... Y, y dan mucho testimonio de lo que está oh, sí, aconteciendo y de sucediendo que... dentro del ministerio que, que se, se está practicando así es vamos a practicar la oración por los demás sí amén que este sea un mensaje a realter y perdamos el miedo por hacer esta esta situación hace falta Amén. Y no me digas que tú tienes tu religión, y eso para mí no, no, no, no cuenta nada si no haces lo que sí tienes que hacer. Así es. Si tu Amén. religión no, no te permite que tú hagas lo que tienes que hacer que delante del, del Altísimo, pues entonces tu, tu religión no sirve, no, no te está ayudando. Sí, podrás tener tu religión, claro, pero no la relación, y es el de amar. Amarnos los unos a los otros. Eh, algo que no, no me extraña, Ajá. aunque ya, ya no vive el hombre que, que lo decía. Eh, Cantinflas. Amados los unos a los otros. Él, él lo repitió en sí. alguna de sus películas. Uh -huh. Y es lo que hace falta, mi amado. Es lo que hace falta, mi amada. Amado los unos que los nos amemos los unos. unos a los otros. Así es. No que nos matemos los unos a los otros. No. No que nos mordamos los unos a los otros. Yo no quiero morder a nadie ahorita, sino más bien quiero reflexionar de uh -huh. lo que es necesario hacer el día de hoy. Así es. Porque el temor existe. Existe, claro, ¿Eh? claro. Y, y ahí en Génesis 26 también nos sí, habla. Sí, en Génesis 26. De esta situación. Fíjense cómo cuando ocultamos lo que, lo que realmente es Podemos provocar una situación difícil. Sí, sí, porque a, ahí en Génesis 26, ahí del 6 en adelante, dice, Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Así ya estaba mintiendo. <risa> sí. Como estaba muy guapa la muchacha, sí. o la, la, la señora, uh -huh. ¿eh? no, es mi hermana. Dijo, no, es que me, me, me, uh -huh. me quieren matar por ella. Exacto. Entonces, dice, eh, es mi hermana, dice, porque tuvo miedo de decir. Fíjese, tuvo miedo. Tuvo miedo uh -huh. de decir. Uh -huh. Es mi mujer. Es mi mujer. Tu Imagínate mi que mujer. yo le, le diga a la gente, no, no, es, es mi novia. <risa> o, o, no, dice, mi o, o decía un compadre de nosotros, ¿eh? es, es mi prima así ah, sí entonces este uh, pensando que tal vez los hombres del lugar lo lo, mata, lo matarían por causa de Rebeca ¿verdad? que era, era la mujer era la esposa sí entonces pues ella era de, de un hermoso aspecto y sucedió que después que él estuvo allí muchos días Abimelech rey de los Filisteos Mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech, a Isaac, y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? Quiere decir que se estaba acariciando, como cualquier esposo puede acariciar y Ajá. besar a la, a, a la esposa. Ay, pues no, queda era tu hermana? Sí. O sea, esos caricias no, no, no, no, no, no, no, no jalan así. Uh -huh. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? <risa> pues, porque el, el rey se dio cuenta, dijo, no, no, no, no, no ¿cuál hermana? Uh -huh. esa no es tu hermana, es tu mujer. Sí, sí. O sea, se le descubrió la mentira. Se le descubrió la mentira. Y todas la mentira, en, un, en cualquier momento, puede aparecer... Sí, que, sí, más adelante sale la verdad Sale la verdad Entonces Isaac le respondió dice, Porque dije, quizás moriré por causa de ella Y Abimelech dijo ¿Por qué nos has hecho esto? Entonces dice Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer Y hubieras traído sobre nosotros el pecado Por haber sí. echado una mentira Exacto entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esa mujer, de cierto, morirá. Entonces ya, ahí ya estaba ya la, okay. la, la, la, la protección de parte del rey. Sí. Pero fíjate, tú lo que tuvo que pasar, en cierto modo pasó una vergüenza. Una vergüenza. ¿Verdad? Entonces, ya, ya nomás vamos a ver un pasaje más sobre el, lo que es el eh, tener miedo. Y hay un pasaje que me gusta mucho eh, Cuando Jesús anda sobre el mar oh, sí. eh, Ahí en el En Marcos Tengo Marcos 6 Del 50 en adelante hija. Marcos 6 del 50 Sí Marcos 6 del 50 en adelante Porque todos. Dice, porque todo, todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué? Porque lo vieron que venía caminando sobre el mar. Sí. Entonces, uh -huh. imagínate, ¿quién puede caminar sobre, sobre el mar? Bueno, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Sí. Y les dijo, no teman, soy yo. Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué sigue ahí en el 51? Dice, y, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ese es el problema. Cuando los, los corazones están endurecidos, uh -huh. muchas cosas no las podemos entender. Sí, sí, no se pueden entender. Entonces, el Señor les mostró que multiplicó los panes y los peces. Uh -huh. y después los mandó, y luego Jesús hizo la, la, la travesía caminando por, el, por ahí, por el mar, uh -huh. por el agua. Pero en ese momento se les viene un, un viento recio y la barca empezó a, sí. a, a, a entrarles agua y cosas ah, por el estilo, por, sí. por el viento, por las uh -huh. olas. Entonces Jesús viene caminando. Uh -huh. Así es. Y les dice, ¿verdad? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Ajá. Uh -huh. Como diciendo, yo tengo el control de todas las cosas. Amén, amén, amén, así es. Y con eso queremos cerrar. Él tiene amén. control de todas las cosas. Así es. Tenemos que creerlo de esta forma, de esta manera simple y sencilla. El Señor tiene control de todas las cosas. Amén, amén, así es. Él tiene tiene control, control. De Rusia tiene control. De, de, ¿De, Ucrania, del mundo, de, de, de, de Ucrania, de México, de Estados Unidos de, Y de la parte que donde tú puedas estar viendo El Señor tiene control también tiene de tu control, país de todo. O del país donde te amos, Y que el Señor tenga el control de nuestras propias vidas De nuestras, de nuestras, vidas. nuestras propias familias De nuestros propios hogares Permitamos que él Así sea es, el que lleve el control. Nosotros solamente vamos a elegirnos por su palabra. Por eso te decimos que este video compártelo. Mucha gente debe de verlo. Ya se hizo un poquito amén. largo porque ya llevamos 40 minutos. Pero no importa. A veces si te pones a ver en una novela, te, te vas a, a meter más tiempo en eso sí. y, y no vas a tener ningún beneficio. Sí, definitivamente. Y menos con las de ahora. Porque los anuncios sí. que, que pasan A veces en las noticias Y que está pasando un anuncio, una novela Oye, no, qué pues, Qué basural Sí, no, no, no, es, eh, Entonces, ahorita está Tremendo Tengamos cuidado Y sepamos Sepamos distinguir Lo bueno de lo malo Sepamos sí, no es, es, esa es. capacidad De discernir De lo bueno a, a, a lo malo entonces vamos a orar amén, amén. y nos vamos a tomar de la manera para amén. no hacer doble oración Aleluya, su nombre, yo, yo creo que el mensaje está más que suficiente haciendo un llamado a los hermanos a todo el mundo y, Cristo y, y a los siervos de dios siervo, al sí. que se atreva a ver ese vídeo eh, como decimos los chavos que agarren sí. la onda de educar a su gente así es para que se enseñen a orar tiempos mundiales de, de, de oración y, y de intercesión por lo que está pasando y, y por, por, por todo por, por lo por que, por que pasa todo, en, todo, en todas partes todo. del mundo por todo, nuestras familias eh, nuestras amistades eh, oración, oración y oración, oración confiando y creyendo en el poder del Señor por la fe, T toma en mi en mano nombre de Jesús Toma mi mano. Aquí está. Mi esposa también te da su Amorilla, mano. En el para, que, de Jesús. para que la tomes. En el nombre de Únete Jesús. con nosotros. Oh Padre. Padre Santo. Santo y Mi Dios, Dios eterno. Ejércitos, mi Dios, Dios maravilloso. Es tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, ¿Cómo Señor? no extender nuestra mano, Bendito Señor? Tu nombre, Padre. Para tomarnos de oh, cualquier persona. Santo, Santo eres, que esté Señor. dispuesta. Hacer hombre. su perfecta voluntad. Sí, Señor. Pero su perfecta voluntad suya, mi Dios. Los, los no la de la persona. Sí, Señor. Ponga en nosotros la oh, carga, el anhelo, el deseo de orar siempre. En todo momento. Deseo ardiente y ferviente, En todo momento podemos hacerlo. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas a comer... Cuando sales a caminar, Jesús, cuando usted haciendo cualquier cosa, sí, tú señor, puedes también ponerte a orar. Usted es nuestra luz, y pide porque tú sabes que, que está pasando una necesidad. Etiéndeles tu sí, mano Dios. también. Sí, Señor. Ponlos en la mano del Señor. Y en este momento, Señor, todos los países que están en sí, con Cristo, algún tipo de conflicto. Sí, Extienda su mano de poder, Señor, sí, sobre señor. ellos. Extienda su mano de poder, Padre eterno, en el nombre de Cambia Jesús. Cambia esa mentalidad de Putin, Señor. Oh, de querer Santo, gobernar Santo como Él quiere gobernar. Ejércitos. Cuando señor, sí, señor, las cosas de deben hacerlas de la mejor manera. Dele sabiduría, sí, señor. señor. Y el problema es porque no le conocen a ustedes. Como Dios grande, toque fuerte y todopoderoso. Lo mismo en México y lo mismo aquí, Señor, en Estados Unidos sí, y en señor. todas las partes del mundo donde Un hay algún tipo de conflicto. Sincero delante de usted, padre. Señor, que señor Pero empiece con nosotros, personalmente caminos, empiece sí, con señor, nosotros de en cada hogar, en Jesús. cada familia. Sí, Señor. Y que eso, Señor, crezca y se desarrolle de una manera maravillosa. Señor. Sí, señor. Para que su venida sea más pronta, Señor. Sí, mi Cristo, en el cuando usted de Jesús, pueda venir a encontrar un pueblo, que, que la lava y le bendice venida, y que le honre señor. y que le, le, sí, le, le, le, le sí, glorifique. Listos y preparados, Señor. Y Padre venida, señor. aliste en nuestras vidas, Señor. Sí, señor. Como cuando los jóvenes van sí, señor. a las prácticas de, del ejército para prepararse a usar sus armas. Sí, mi Cristo, que así también mi nosotros, Cristo, Señor, somos preparados sí, señor. con las armas espirituales santo, santo para poder eres, derrotar al, al enemigo, a, los ejércitos, a Satanás. Sí, mi Cristo, Padre Santo, usted sí, de nuestras señor, vidas, tú nos dices, no te quite todo el ruido, toda vanidad no desmayes porque yo soy y que lo Dios, que estamos haciendo, Señor, te digo, podemos extenderlo, te no solamente un video. Sino a una programación mi diaria santo Y santo completa sí, señor. Y por qué no hasta de 24 horas nombre, Obviamente señor. yo no lo voy a hacer solo nunca oh, mi Cristo. Pero Señor Usted ponga todas las, sea Todos nombre. los elementos Requeridos y necesarios Para que esto Se sí, señor Porque necesitamos todos los días señor Grande, A mañana, tarde y noche, y madrugada De que se hable sí, señor. Se gracias, comparta gracias, señor. El mensaje suyo en el nombre de Jesús. Pues la gloria es su nombre, Señor. Gracias, Padre. En Cristo, su, Jesús. su grande amor y su grande misericordia. Aleluya. Gracias, Aleluya. Señor, en el nombre amén. De Jesús. amén. Amén. Amén. Sí, y amén. Amén. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Este, creo que el mensaje yo creo que estuvo, pues, vamos a decir, completo. Amén. Eh, amén. Porque, pues. Ya son 46 minutos y medio. Y pues uh, lo menos que queremos es que, que usted pueda tener la bendición del Altísimo. Aleluya. Así que, pues bueno, damos honra y damos gloria y damos alabanza al Señor. Por Amén. Ello. Alabado eh, sea su nombre. Dios les bendiga. El Señor, les bendiga. Dios te bendiga, Teresa. Y gracias por estar con nosotros. Que la, el amor y la paz del Señor sea sobre tu vida y sobre los tuyos. Y sobre todos aquellos que han estado entrando. Amén, así sea. Que la bendición del Altísimo sea con ustedes. Bendiciones. Así sea, bendiciones.